Seguramente has notado imágenes que van más allá de lo que se ve a simple vista. Imágenes que esconden dentro de su composición figuras, símbolos, señales, signos o números que transmiten de manera inconsciente al espectador un mensaje que se queda en su mente. A esto se le conoce como mensaje subliminal. La palabra subliminal es un adjetivo muy usado en la psicología para referirse a lo que está debajo del umbral de la conciencia y son diseñados para que sean transmitidos debajo de los límites comunes y corrientes de la percepción es decir, el mensaje se envía, pero el receptor no lo recibe conscientemente Lo más espeluznante de este tipo de comunicación es que puede lograr modificar la conducta de una persona sin saber ésta qué y cómo ha ocurrido Además de que se encuentra alrededor de nosotros Dentro de canciones Anuncios Películas Y hasta caricaturas Hoy te mostraré Algunos mensajes subliminales Que tal vez te parezcan Familiares Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Lárquemo. Lárquemo. Lárquemo El universo oculto de Oxlack, investigador, Larquemos. Mensajes subliminales, ocultos en las caricaturas. Los Pitufos Los Pitufos fueron una caricatura muy famosa de los años ochentas. Sin embargo, estoy seguro que los conoces dado a su gran éxito televisivo. La caricatura trataba sobre las aventuras de unos pequeños seres de color azul y la persecución de la que eran presas por un monje que practicaba magia oscura junto con su gato Azrael. En la serie se afirma que el grupo entero es de 100 pitufos, pero los personajes principales son 7, que bajo esta lupa representarían los 7 pecados capitales. Avalicia Pitufo goloso, gula, Pitufo gruñón, ira, Pitufo vanidoso, evidentemente vanidad, Pitufo dormilón, pereza, Pitufo filósofo, que ansiaba el puesto y el poder de papá Pitufo, representaría la envidia, y en Pitufina recaía la lujuria el nacimiento de los pitufos es también dentro de la caricatura un evento especial a los pitufos bebés los traía la cigüeña en cada luna azul evento que se da dos veces al año y que coincide con las fiestas de la noche de Walpurgis y la noche de todos los santos o Halloween el 31 de octubre fechas que coinciden con ritos paganos y los solticios de verano e invierno al igual que antes la danza de los pitufos consistía en que todos se tomaban de la mano mientras cantaban y bailaban en la oscuridad del bosque, alrededor de una hoguera, elementos comunes de muchos ritos paganos. También se dice que Papá Pitufo era la evocación del mal, al practicar la hechicería, que por la región estaba visto como un pecado. No obstante, era el líder y el único que vestía con ropa roja, que es el color con que se representa al diablo bajo el mismo contexto hay quienes aseguran que en el sillón de papá pitufo puede verse claramente el signo del pentáculo es cierto que Gargamel es el malo de la historia pero se dice que en realidad es un padre dominico que está cazando a los demonios, es decir a los pitufos que eran la encarnación del mal y que como hemos visto representan los siete pecados capitales su gato, Azrael, tiene el nombre del ángel de la venganza y de la muerte, y que entre sus ocupaciones está precisamente recolectar las almas de los bebés muertos antes de ser bautizados, lo que se une a una teoría popular que dice que los pitufos son precisamente las almas de los niños que quedaron en el limbo. Cabe recalcar que la misión de Gargamel y Azrael era capturar a los pitufos para convertirlos en oro, un proceso de alquimia que consistía en al menos se entiende bajo este argumento en convertir los pecados en virtudes. Disney y Pixar A pesar de ser las principales exportadoras de recuerdos infantiles, ya que ambas han tenido éxitos que marcaron generaciones enteras, Disney y Pixar figuran en la lista de mensajes subliminales más populares. No importa si la temática de sus películas es sobre princesas o animales antropomórficos, los mensajes ocultos han resaltado en sus filmes, ya sea en su composición o en sus diálogos. La tendencia que marca a estas compañías las vincula hacia una exposición particularmente sexual. Y de manera muy casual, los artistas dejan pequeños signos que se han repetido en secuencias o en los pósters de sus películas mismos que los espectadores han descubierto y que te mostraré a continuación. La palabra sex, que traducida al español significa sexo, se ha podido ver en películas como El Rey León, en la escena en que Simba se deja caer sobre la roca de un gran acantilado y un montón de polvo se dispersa en el aire formando la curiosa palabra sex. Es tan claro que resulta improbable de que no fuera intencionado. Tanto es así que Disney llegó a asegurar que el polvo en realidad venía a deletrear SFX, en homenaje al estudio de animación visual que produjo la película. ¿Tú qué piensas? Esta misma palabra se repite de manera sugerente en la película Enredados, la adaptación de Rapunzel a la pantalla grande. Este es un póster promocional en el cual podemos leer en el cabello de Rapunzel que enreda a Flynn, la palabra sex. Pero la palabra sexo no es la única imagen subliminal que podemos encontrar en el Rey León, sino que también aparece en su cartel una mujer semidesnuda. Este sería un patrón recurrente en las películas de Disney, ya que también en Lilo y Stitch podemos ver fotografías que hacen alusión a la desnudez. De igual manera, en Bernardo y Bianca, durante una escena aparece una imagen de una mujer con el busto desnudo, que puede ser vista en la ventana detrás de ellos. Disney retiró la película y removió la escena considerándola inapropiada. Las alusiones a figuras fálicas han aparecido en diversos filmes, y aunque la compañía del ratón siempre las ha negado o se ha deslindado de las mismas, no podemos olvidar que son recurrentes. Pero quizá uno de los más famosos se ha encontrado en la adaptación de la Sirenita de 1989. En la boda de Úrsula con el príncipe Eric podemos ver una imagen que resalta del ministro que los casará. Además, en la ilustración del VHS de la película, el Palacio de Neptuno tiene una torre con una forma muy diferente a las demás. Dentro de los mensajes subliminales, también podemos contar con diálogos que pasan a tener otro contexto, uno más adulto y con doble sentido, hasta diálogos que supuestamente no deberían estar ahí. En la película Frozen existe una escena entre Anna y Christoph. Esta le dice que Hans tiene los pies muy grandes mientras que pone una cara muy locuas. Aunque luego asegura que el tamaño no importa. Dentro de la película Shrek, cuando Burro y Shrek llegan al castillo de Lord Farquaad, se desarrolla el siguiente diálogo. Este debe ser el castillo de Lord Farquaad. Es un gran complejo. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Evidentemente es un diálogo en doble sentido, y cabe destacar que la saga de logro está repleta de ellos. Tal vez uno más polémico sucede en la cinta Aladdin. En esta película el protagonista vuela hasta un balcón para encontrarse con Jazmín, pero es recibido por el tigre y se escucha la frase. Oh, que en español significa algo así como los chicos buenos se quitan la ropa. El canal Nickelodeon tuvo mucho éxito durante la década de los noventas, ya que su programación aparte de divertida era diversa. Entre caricaturas, concursos para niños e incluso comedias de situación, el canal presentaba ya algunas escenas que se salían del contexto, siendo este un canal infantil. Una de sus caricaturas más famosas fue sin duda A. Arnold, este personaje con cabeza de balón que vive en uno de los suburbios junto a sus amigos, dando en muchos de sus episodios mensajes profundos y desarrollando a un personaje a lo largo de sus cinco temporadas. Sin embargo, podemos destacar momentos en la serie que si bien pudieron pasar por alto para los niños de la época, para un adulto no pasaría desapercibido. El niño chocolate es un personaje ocasional en los capítulos de A. Arnold, y este sin duda representa a una persona que consume algo sin control, es en sí un narcodependiente. Existe un capítulo en el cual él trata de dejar su adicción al chocolate, una clara alegoría a las drogas, pero fallando en su intento llega al extremo de buscarlo incluso entre la basura, viendo su reflejo en un cristal roto. Por otro lado, en la serie se hace una mención sutil pero recurrente, hacia un personaje que si bien nos puede parecer apático e irrelevante, es en realidad un personaje animado con alcoholismo. Miriam, la madre de Elga, luce siempre agotada, con dolores de cabeza y preparando constantemente smoothies. Cabe destacar que Elga sabe de este problema, y se queja constantemente de la poca atención y cuidados por parte de su madre. El creador de la serie, Craig Bartlett, ha revelado que en efecto Miriam Pataki sufre de alcoholismo. En la serie se hace mención también al grupo élite de la sociedad, los Illuminati. Esto ocurre en el episodio llamado Gran César. En él podemos ver a Stinky pescando sobre el lago de la ciudad con su sombrero que hace referencia a la sociedad secreta, con una pirámide en su cabeza y un ojo en el centro. Este fue solo un pequeño recorrido a través de los mensajes subliminales dentro de las caricaturas.